Me en las paredes otro de ¿Y ahora dónde vais? Vamos a devolver la tableta en el despacho. De Os acompaño. Vamos. Bienvenidos a Infantil. Vámonos. Hola, Mari. ¿Queréis ahora jugar? Sí. Hicimos claro, claro. pues un juego con este coger pinza. A ver, no a ver. pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis porque se van a ir ahora unos amigos que llevan ya un rato. Y tienen la cabeza cuadrada y el dedo muy largo, ¿verdad que sí? El sentido de la experiencia de trabajar por ambientes principalmente es sobre la puesta en marcha de un plan de mejora. ...que teníamos en, en Educación Infantil... ...por eso dijimos vamos a empezar a hacerlo... ...como experiencia piloto una semana... ...en el mes de junio... ...y que los niños de 3, 4 y 5 años... ...los 225 alumnos de Educación Infantil... ...pues se distribuyeran libremente. Oye, ¿por qué coges la pinza?... ...explícamelo... Con pinza. Ah, tienes tu pinza. Ah, muy bien. A ver cómo te la pones. Perfectamente. De es A ver, a ver. ya. Sí. sí. A ver, ¿tienes pinza? Sí. No, no. no. Sí, es que pues a veces no puedes no entrar. entrar. No. Sí. Sí. ¿Pero? ¿Pero? sí, claro. Sí, que es por Es que tiene ¿La pinza puede entrar? Le he dejado yo a Ismael entrar porque es que lo que ha pasado es que hemos perdido algunas pinzas. Pero a Ismael por eso ha entrado él. sí Hay bases teóricas por supuesto ¿no? que, que demuestran que el juego y las relaciones ¿eh? con los iguales enseñan mucho ¿eh? y sobre todo además las relaciones con grupos donde hay edades diversas, también enseñan mucho más, ¿no? El grupo de iguales ya le está aportando algo muy importante, que es la socialización, y aprendes con el otro, no aprendes a nivel individual, sino siempre con el otro. ¿eh? Luego, por otra parte, aprendes lo que el propio ámbito te está dando, al ser ámbitos de experimentación, al ser ámbitos de relajación, al ser ámbitos de construcciones. Que estamos llenando el bote. viejo, viejo la autonomía pues es otro otro principio y otro aprendizaje también muy importante no, El ser capaz de de decir me canso de esto, me voy a otro sitio, el saber dónde están tener conciencia de, de la orientación, tener conciencia del espacio, no perdernos, etcétera, etcétera. No ¿Vale? mantera, ah, qué Estamos abriendo las galletas. Ah, qué hay que coger las que no se están grabando. Este es mi fuerte, voy a poner la contraseña. Consejo a todo el mundo. Las ladrones están invadiendo la ciudad. Están robando todo el dinero, ja, ja, ja. Y todo se lo tenemos. ¿Qué le pasa al paciente, doctora? Que se le ha roto el corazón. ¿Que se le ha roto el corazón? Pero a este niño hay que arreglarlo inmediatamente. Sí. Y encima que hay otros. Hay que reponer el supermercado que se está quedando sin, sin cosas. Hay que reponerlo, ¿vale? Hija quiero. Hija. Vamos a otra clase. Que a otra clase. A ver, hay que dejar la pinza. My pizzas. No. Bye. Bye. Bye. Ya puede pasar a. Rodando y así. Ole. Bueno, vamos? A experimentación, ya sí, has pintado, has hecho más tarde. Ha sido a música. Ahora vamos a las mesas de arena y luego ordenador. Eso es, bien, bien. Aquí está Mónica. Hola, Yago. ¿Cómo estás? Bien, ¿quieres jugar con la arena? Sí. Muy bien. Muy bien con la arena. Mira lo que ocurre, muévelo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? a hacer ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando?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 ¿Tú que Ahí, dale ¿Entendido? el dedo? ¡Hola, papá! A ver, a ver, enséñamelo ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Hola, ¡Hola! ¡Bueno, bueno! Pues venga, recortame dos. Si lo pongo el ojito